Ah, sí, sí, vale, oh, ¿no deben enterarse de esto? ¿Ese es el plan real? Oh. debo colgar. <ríe> hey amigos, era John Jones intentando contarme su plan secreto, pero me habéis interrumpido. <ríe> familia! Bienvenidos a un nuevo video, cracks ¿Cómo están? Espero que todos estén súper bien Me pica el brazo Nuevo video increíble sobre la actualidad en Fortnite Además de una nueva teoría que os encantará Y es que la comunidad de Fortnite ha encontrado algo realmente loco No te lo puedes perder, amigo De verdad, si te gusta Fortnite te va a encantar Pero antes de nada, para apoyar esa vez podéis dejar un pequeñito like en el vídeo que os apoya muchísimo Si no estás suscrito todavía, suscríbete Es súper importante que estés suscrito con la campanita activa Código de la tienda de Fortnite Mister de Neox Y sin más tiempo que perder No, oh, ¿quién me llama otra vez? Ah Perdonad Sí. Os enseño G2A nuestro sponsor oficial del canal, ya sabéis que en muchos vídeos los enseñamos, que en muchos vídeos hablamos de G2A Pero es que de verdad, es una página increíble amigos Solo deben entrar una vez en el link que tienen debajo en la descripción para averiguar qué es G2A Y cuáles son los descuentos que tienen en videojuegos, accesorios, tarjetas para pavos, para todo lo de Fortnite, todos los packs Y es que esos descuentos son todos los días Yo confié en ellos una vez y nunca me han fallado De hecho todas las compras que hago me llegan prácticamente al instante Son 100% fiables Así que os dejo el link debajo en la descripción para que vayáis a ver directamente la página de G2A Que sé que os encantará a todos Ahora sí, vamos con el vídeo de hoy y comenzamos con algo realmente que os va a alucinar Saben, la skin del club de Fortnite nueva que está por caer en Fortnite, ¿verdad? Amigos, estén súper atentos porque os voy a contar un gran secreto Que hasta ahora nadie ha encontrado y van a ser los primeros en saberlo Miren esto, el club de Fortnite comenzó todo si recuerdan... Con la skin de Galaxy La skin con el pelo de colores Esa skin corresponde al capítulo 1 Temporada 3 de Fortnite Y esta skin fue inspirada en los astronautas Astronautas que vienen del espacio Y la skin Galaxy o Galaxia como prefieran llamarla Es completamente toda la skin Parte del universo parte de la galaxia ahora muchos deben pensar ¿qué tipo de porro te has fumado Neox? muy bien amigos yo también lo pensaría pero la segunda skin del club de Fortnite fue Green Arrow flecha verde si recuerdan y este pertenece a la temporada 4 del capítulo 1 es de la temática de los superhéroes por primera vez si prestan atención, verán la relación que les estoy diciendo. Verán que es completamente real. La primera skin, Galaxia, su temática es el espacio, el universo. Lo cual, los astronautas de la temporada 3, también. La siguiente temporada 4, fue de superhéroes por primera vez. Por lo que, la skin del club de Fortnite, fue un superhéroe. La siguiente skin del club de Fortnite fue B, amigos. B pertenece al mismo universo, por así decirlo, del capítulo 1, temporada 5, donde la skin principal fue Deriva, el cual pertenece al clan zorro. Y B pertenece al mismo clan, amigos. Comienzan a entender la relación ahora, ¿verdad? Bien. La siguiente skin del club de Fortnite, fue la Llama, y bien, no podía faltar, esta skin también fue parte de la siguiente temporada, la temporada 6 del capítulo 1. Está inspirada en la propia Llama que era parte de los personajes del pase de batalla, por lo que sigue la misma relación que con todas las skins anteriores. Ha vuelto a ser inspirada en una de las skins de, la temporadas, de las temporadas del capítulo 1. Y la siguiente skin del club de Fortnite no podía ser otra que Lince, amigos. En la temporada 7 del capítulo 1 fue cuando llegó Lince a nuestro juego favorito. Y sí, amigos... La siguiente skin del club de Fortnite, que justo llegará en dos días, es parte del Lince, o tiene relación directa con la skin del Lince. Esto demuestra claramente que Fortnite ha creado las skins del club de Fortnite a partir de la temporada 3 del capítulo 1 de Fortnite, justo cuando empezó la historia del juego. Así que después de la propia skin del lince que tendremos en abril ¿Qué tal si les voy adelantando que para el siguiente club de Fortnite ya sabemos algo? Podemos incluso adivinar la skin que será la otra del club de Fortnite Ya que siguiendo los mismos pasos llegamos al siguiente pase de batalla La siguiente es... La temporada 8 Del capítulo 1 Por lo que 100% garantizado Tendremos una skin relacionada Con una de estas skins de aquí ¿Será de la skin principal? ¿Será de la skin banano? Probablemente Sabemos que a Fortnite le gusta mucho banano ¿Por cuál apostarían ustedes? ¿Qué skin creen? Que será la que tendrá relación con la siguiente skin del club de Fortnite que todavía nadie conoce. La que acierte se llevará el siguiente pase de batalla 100% gratis. Y lógicamente para el otro club de Fortnite de junio será una de las skins o algo relacionado con una de las skins... ...de la propia temporada 9 del capítulo 1. Entonces, aquí tenemos una imagen donde podemos ver de nuevo todas las skins correspondientes. Y de aquí podremos sacar cuál será la siguiente skin del cub de Fortnite de dentro de dos meses. O sea, ¡qué locura! Apenas nadie conoce este secreto de Fortnite... Y lo he compartido con toda la Neox Army. Creo que merecemos que este video lo compartan con todos sus amigos que hagan TikToks de este video o lo que quieran, porque este descubrimiento merece ser visto. De aquí salieron bastantes teorías de que Lince podría haber sido uno de los siete desde el principio. Si recuerdan, John Jones tenía en su poder tres carpetas top secret. Encima de la mesa de la oficina. En esas aparecían Midas, Jules y Lince. Por lo que significa que entre ellos hay una relación importante. Además sabemos que Lince sí tiene una hermana. Seguramente la skin del club de Fortnite de Abril será la skin de la hermana de Lince. Esa sería la relación entre la nueva skin y la que ya tenemos en el juego, pero amigos, antes de finalizar el video, antes de irnos, quiero enseñarles la última de las teorías más alucinantes. ¿Qué creen? ¿Que los siete realmente son buenos o son villanos? Creo que podría ser que fuesen villanos realmente. ¿Y eso por qué, Neox? Piensen que si no llamamos a los 7, no aparecen en Fortnite. El punto 0 explotó. Además, el punto 0 estaba en su punto más crítico y nadie venía a salvarnos. Nadie quiso ayudarnos. Algo parecido a lo que sucedió en la temporada 10, en la temporada X de Fortnite. Así que si John Jones no llamara a los 7, no hubiesen venido nunca. Pero cuando John Jones Llama a los siete Cuando lanza su máquina directamente al punto cero El grupo de los siete Vio que John Jones lo estaba llamando Y ahí fue cuando vinieron Si no, no vienen amigos No hubiesen salvado la temporada Directamente los siete Además Venían a matar a John Jones El jefe de los siete Cuando apareció quiso matarlo Lo único que le salvó la vida Fue el punto cero Hicieron un trato, que solo será temporal Para no atacarse, de momento, hasta que solucionen el problema De punto cero ¿Será que realmente los siete son villanos? ¿O son héroes? ¿Qué creen? ¿Les ha gustado todo el vídeo? Creo que ha sido una maravilla de vídeo Hemos descubierto muchas cosas nuevas Os he dicho que en este canal descubriríais muchísimas cosas de Fortnite Que no sabéis y que nadie más os va a contar, hermanos. Comenten si llegaron hasta el final del video. Voy a dar corazones a todos los que llegaron hasta el final. Gracias por apoyarnos. Y si no estás suscrito, suscríbete para no perderte el siguiente. Deja tu poderoso like y nos vemos en el siguiente video.